Hola, pequeños marsupiales en vuestras madrigueras de estudio. Mirar. Hoy vamos a ver cómo podemos memorizar eh, fácilmente las eras geológicas. Ya sabéis que para estudiar la selectividad o para estudiar la oposición no hay que darse de cabezazos contra la mesa y contra los apuntes. Hay que hacer asociaciones de ideas. Adenina, tinina, guanina, citosina, accidente de tráfico, guardia civil Profase, metafase, anafase, telofase, prométele a Ana un televisor Así, así. Bueno, pues aquí os dejo un vídeo que me ha pasado una suscriptora eh, que está muy guay. Venga, ¡a por las eras! Me fui a Cambridge por el vicio para pescar siluros y entonces apareció el demonio con un pez carbonizado y me pidió permiso para hacer un trío con Freddy Mercury pero juré no contarlo porque no soy una cretina Freddy Mercury no se lo creía entonces nos peleamos me peleo contra Freddy Mercury y él grita, ¡Eo! Todo el suelo lleno de aceite, que no es mío. Y entonces le digo a Freddy en valenciano, yo amplio millor el spy de cantante que tú. ¡Oh! Y entonces, en mitad del pleito, el señor demonio dice, ¡Holo! ¿Qué tal?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 Bueno, mira, ya que estamos, vamos a ver eh, cosas de las eras geológicas de la Tierra que eh, son importantes a la hora de hacer eh, cortes geológicos. Vamos a ver, hay que tener claro ciertas cosas. Para teoría, pues que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Aquí todavía pone 4,6 billion years y pone 4,6 billones de años como si la Tierra tuviera billones de años. Eso es una tradición del inglés que, que, que está mal hecha. Entonces, bueno, esto lo he rectificado porque la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Las eh, épocas las tenemos que tener claras porque eso nos va a hacer falta a la hora de hacer los cortes. Entonces, eh, de, de 2.500 millones de años para atrás... Eh, pues Eso se llamaba arcaico eh, y un poquito antes, a los 2.500 millones de años, proteozoico, pero la cosa, la cosa empieza realmente en la era primaria hace unos 542 millones de años en el Cámbrico. ¿Eh? yo me voy a cambridge por el vicio a percar siluros se me aparece el demonio eh, que, que está con un perro eh, con un pez carbonizado y yo le pido permiso para hacer un trío con Freddy mercury pero le juro que no lo voy a contar porque no soy una cretina y todo lo demás ¿eh? que decía el vídeo anterior esto hay que sabérselo porque si no no sabremos si hay alguna laguna estratigráfica, si hay algún hiato eh, esto hay que memorizarlo para lo de los cortes mirar para la historia de la región también hay que saber estas tres orogenias entre el silúrico y el devónico fue la orogenia caledoniana entre el carbonífero y el pérmico la orogenia arcínica o varisca que también se llama y después de la extinción de los dinosaurios, después del meteorito, después del Cretácico, viene eh, la orogenia alpina, que es desde el Paleogeceno hace 65 millones de años, pues hasta nuestros días. Los Pirineos, los Alpes, los Andes, el Himalaya, siguen elevándose porque la orogenia alpina continúa. La historia de la Tierra es muy amplia, pero como mínimo, chicos, hay que tener claro ciertas cosas. Vamos a ver. Desde aquí hasta aquí, desde que se formó la tierra, desde que apareció la vida hace 3500 millones de años, hasta el silúrico, la flora y la fauna era exclusivamente marina. Entre el silúrico y el devónico empezó la colonización del medio terrestre, es un hito importante. Entre el triásico y el jurásico aparecen las plantas con flor, también importante, y los dinosaurios. Hace 65 millones de años, meteorito, Produce, provoca la extinción de los dinosaurios y a los dinosaurios al, quedar, al dejar ese nicho ecológico libre viene la explosión de los mamíferos. ¿vale? Eh, bueno, pues esto es a nivel de flora y fauna lo más importante. Mm, hay dos cosas también a nivel de teoría que hay que tener en cuenta. Uno, la gran extinción pérmica al final del Pérmico, que da el final de la, era, de la era primaria o Paleozoico, y la gran extinción del Cretácico con la caída del meteorito y todos los eh, dinosaurios Rip. bueno eh, tampoco os agobiéis con esto, ir poco a poco, ir poco a poco, primero memorizando eh, las eras, después más o menos las orogenias, después las características, y ahora vamos a otra cosa súper importante, que tampoco, tampoco hay que agobiarse, pero es que tampoco no lo podemos dejar de estudiar, porque es que si no, no sabemos ni por dónde vamos a mirar. Fósiles guías nos dicen la edad de los estratos, entonces hay algunos que son súper importantes. lo he, mar he marcado en rojo los que, esos eh, los tenéis que saber seguro. Si aparece un trilobites es la era primaria, ya está. ¿eh? Eh, después veremos otros que hay por aquí, pero bueno, trilobites primaria, paleozoico. Amonites, eh, Amonites de los, se llaman Amon porque amonra ra era un dios egipcio que tenía cuerpo de persona y cabeza de carnero y como recordaba esto a Amon-Ra se le llamó Amonites, Belemnites que parece una bala que es eh, la punta que tenían los calamares de ese periodo de muchos tamaños, la punta de, de, de la cabeza es lo que fosilizaba y estos son belemnites, estos son fósiles de la era secundaria, trilobites primaria, amonites y belemnites secundaria y numulites de la terciaria, numulites de la terciaria, ya en la cuaternaria entre el plioceno, pleistoceno y holoceno pues lo que más abunda es eh, huesos de pequeños mamíferos, los fósiles guías tienen que ser de distribución mundial y muy numerosos un fósil guía no es un hueso de dinosaurio porque eso es muy escaso, entonces primaria trilobites, secundaria amonites y valemnites, terciaria numulites y cuaternaria ya huesos de mamíferos, pero dentro de estos también hay algunos que salen mucho en los cortes y salen por ejemplo la fauna ediacara. La fauna ediacara era lo que había antes de la era primaria, antes del Cámbrico. Entonces, si nos pone en el corte fauna de ediacara es porque es un estrato de antes del Cámbrico, antes de la era primaria, es un... del proteozoico, ¿vale? Brachiopodos. Pues los braquiópodos también son propios del Cámbrico, de la era primaria. El lepidodendron y el graptolites, también de la era primaria. Dinosaurios, si nos sale un estrato con huellas de dinosaurios o con huesos de dinosaurios, pues ya sabemos que es la era secundaria. Dientes de tiburón, el odontapsis, ya nos marcaría que era la era terciaria. La turritella es uno también muy famosete para que nos marca ya era terciaria. Y bueno, después ya hay cráneos de homínidos, mamuts, el, dientes de sable y todo esto que bueno, vale. Eh, son fósiles eh, característicos, pero bueno, no son fósiles guía porque no son muy abundantes. Bueno, ir poco a poco, primero nos aprendemos con la regla mnemotérmica esta, las eras, después las orogenias, después lo que pasó, lo más importante de cada era, y después los fósiles guías. Sin agobiarse, pero esto si no se tiene un poco claro y, no, y si no se tiene en la cabeza, difícilmente podremos hacer la historia de la región o saber eh, situar los estratos en el tiempo en que sucedieron. Esto es muy resumido, pero como mínimo sí que hay que saberlo. Lo siento porque es un coñazo, lo sé, pero tío, hay que aprendérselo. No hay otra forma después de hacer la historia geológica de la región, saber qué orogenias plegaron qué, porque no tienes ni idea de todo esto. Esto hay que sabérselo. Bueno, chicos, pues... Nos lo estudiamos, nos lo empuñamos y para otra cosa. Y claro, dale a like y suscríbete al canal. Faltaría más. Ale, chao.